La violencia de género se puede expresar en diferentes dimensiones, una violencia física, una violencia sexual, una violencia emocional, económica, institucional, entre tantas otras formas. Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte miércoles a miércoles y a todos y a todas. Hoy desde San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, en México, donde, como tú bien decías, eh, se acaba de inaugurar en la mañana de hoy la preconferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, eh, con la participación realmente, eh, bueno, de muchas personas, de muchos centros, y en el marco de la cual tendremos también una reunión de centros eh, Claxo de México especialmente con los centros de aquí del sur de México, es una pena que eh, la luz digamos que, que ves allí atrás no deje ver que estoy rodeada por las maravillosas montañas aquí este, que, que rodean el Valle de San Cristóbal de las Casas. Un lugar, sin lugar a dudas, eh, bueno, muy bonito desde el punto de vista eh, geográfico y urbanístico, pero también muy simbólico, ¿verdad? Y aquí estamos entonces eh, compartiendo estos tres días eh, de trabajo y de conferencia. Te vimos hace un ratito, Karina, en, en, en, en, no solamente en la inauguración, sino también la, la conferencia que, que tuviste. Aparte, con mucha participación también de la gente que estaba ahí presencialmente y también con un grupo de gente importante eh, a través de las redes sociales en la, la versión virtual. Este, así que muy importante. Fue como, como primeros encuentros. Sí, absolutamente. Y, y anunciando, eh, digamos, lo que va a ser nuestra conferencia en México. Si esta es la preconferencia, bueno, la conferencia eh, que como ya hemos dicho en otras oportunidades pero siempre es bueno repetirlo verdad estamos hablando de nuestra eh, conferencia que será del 7 al 10 de junio allí en la sede de la unam en ciudad de méxico y que al día de hoy como hemos mencionado otras veces tenemos eh, ya más de 3.500 conferencistas, panelistas eh, que van a participar y ponentes, por supuesto, que van a participar de todas las actividades que estamos eh, programando, que son más de mil, así que no las voy a nombrar todas, te imaginarás. Pero, pero bueno, tendremos allí diálogos eh, magistrales, paneles, foros, mesas, talleres de formación, feria del libro, eh, festival de cine y actividades eh, culturales que acompañan también el desarrollo de la conferencia. Y a propósito de eso, si te parece bien, Gustavo, permíteme sí, compartir claro. una novedad, que es que a partir del primero de abril, es decir, en dos días, se abre la inscripción general, gratuita, por cierto, eh, para quienes quieran asistir a la conferencia, la novena conferencia, de Claxo 2022. Tenemos eh, un registro, ¿sí? En, en la web hay un link específico que supongo que se compartirá en algún momento, pero que está en nuestra página Claxo 2022, donde está toda la información de la conferencia para que aquellas personas que quieran asistir, no como ponentes, ese registro ya finalizó, pero sí para este, poder participar y escuchar las mesas, los foros, los diálogos, el festival de cine, estar en la feria del libro, etcétera, pueden a partir del primero de abril, entonces, a dos meses prácticamente de nuestra conferencia, registrarse. Así que esperamos a todos, a todas, a quienes nos acompañan aquí miércoles a miércoles, que ojalá eh, se registren. Es un gran dato y una gran novedad. Y ahí está el anuncio eh, que, que decíamos que iba, que iba a ser Karina, que da la posibilidad de la inscripción. Era algo muy pedido por muchísima gente. Bueno, ¿cuándo se va a abrir la, la inscripción? Bueno, la decisión concreta entonces, Karina. Entiendo que a partir del viernes estará ubicado ahí en conferenciaclaxo.org eh, para inscribirse. Acceso libre y gratuito. Digo, completo mis datos y ya de esa manera puedo ingresar. Absolutamente. Desde el viernes, o sea, desde el primero de abril en conferenciaclaxo.org. Punto org, allí estará eh, el registro abierto totalmente libre, gratuito para quienes quieran eh, ser parte de esta eh, novena conferencia. Así que les esperamos eh, que a todos, a todas para que se registren. Genial, entonces, Karina, con esta novedad que es muy importante. Invitarlos, entonces, a conferenciaclaxo.org para que tengamos ahí, para que estén atentos y atentas. Después, siempre súmense también a la difusión vía mail porque eso es lo que permite estar mucho más alerta de lo que va sucediendo. Síganos en las redes sociales, pero con este gran dato que el día viernes estará abierto, entonces, la inscripción. Pero, Karina, entiendo que también tenemos una columna para el día de hoy para seguir reflexionando hoy eh, en un lugar diferente del mundo, pero siguiendo con este recorrido con el cual nos va llevando todavía en el mes de las mujeres. Absolutamente. Hoy, digamos, 30 de marzo, prácticamente finalizando lo que en CLACSO llamamos ya desde hace tres años, Claxo, eh, perdón, marzo, mes de las mujeres, vamos a, a abordar otra de las dimensiones. Eh, que la dejamos para el final por ser una de las dimensiones eh, más importantes para eh, la igualdad de género y también por ser una de las dimensiones que tiene consecuencias directas y dramáticas en muchos casos sobre la vida de las mujeres en América Latina y el Caribe. Y estoy hablando específicamente de la violencia contra las mujeres. Hemos abordado ya en otras ocasiones, este, Gustavo, la, el, el fenómeno de la violencia de género. Te propongo aquí hacer breve, porque para no dejar para dejar espacio para los otros participantes del programa, pero el recuerdo de algunas cifras y particularmente también de lo que ocurrió con este tema durante la pandemia. Recordemos que la violencia de género es, como hemos dicho, una manifestación de las desigualdades de género relacionadas eh, con, eh, digamos, con la forma en que se impone. Eh, estas desigualdades a mujeres y a niñas a causa de la posición de dominación y de la posición de subordinación que tenemos mujeres y niñas en la sociedad y que la violencia de género se puede expresar en diferentes dimensiones, una violencia física, una violencia sexual, una violencia emocional, económica, institucional, entre tantas otras formas. Quizás las que más trascienden son la física y la sexual, pero insisto, no son las únicas dimensiones de la violencia. De acuerdo a los registros de, de Naciones Unidas, en América Latina están 14 de los 25 países que tienen los índices de crímenes contra las mujeres más altos del mundo y nuestra región es la segunda más peligrosa desde este punto de vista para las mujeres, solo la supera África. Estos datos los hemos manejado antes, pero me parece oportuno volver a traerlos. También de acuerdo a los datos, en este caso del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, los 10 países con mayores tasas de femicidio, cada 100.000 mujeres, eh, están... ...en eh, América Latina y esto está encabezado por Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil, Panamá, México, Guatemala... Uruguay y Argentina. O sea que estamos hablando aquí los países con mayores tasas de femicidios eh, cada 100.000 habitantes en América Latina. Además, cuando miramos las edades de las víctimas de femicidio en la región, los datos recopilados en 18 países de nuestra... América Latina, muestran que si bien la violencia femicida se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas de las mujeres, es decir, las edades en que las mujeres tienen hijos e hijas, eh, en realidad esta violencia está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres. De hecho, eh, el número absoluto de casos más alto corresponde al tramo de edad entre 30 y 44 años y luego la siguen, el, la siguen perdón, las adolescentes y las eh, mujeres eh, jóvenes de entre 15 y 29 años. O sea que aquí tenemos, eh, digamos, un impacto mayor de este tipo de violencia. También eh, hay un informe de ONU Mujeres, que analiza 13 eh, países desde eh, en la situación de pandemia y plantea que, eh, por medio de una encuesta que se realizó, que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían alguna mujer, porque esa es la forma en que se pregunta, que había padecido esta forma de violencia durante eh, la pandemia. Eh, esto creo que es un dato que nos tiene que llamar profundamente eh, a la reflexión. Estos 13 países que son de todo el mundo, allí hay dos ¿sí? que son de América Latina, Colombia y Paraguay, que integraron esa encuesta a nivel mundial que hizo ONU Mujeres, donde, insisto, dos tercios de las mujeres declaran padecer o conocer a alguna mujer que padece estas formas eh, de violencia. El femicidio, como sabemos y como hemos dicho muchas veces aquí en Infoclaxo, es la expresión más extrema, más brutal y por supuesto irreversible de las desigualdades que afectan los derechos humanos eh, de las mujeres, pero eh, sabemos bien que no es la única. Ahora bien, durante la pandemia, eh, esta violencia contra las mujeres aumentó, incluso como hemos comentado también, algunas de las medidas que se tomaron al inicio de la pandemia fueron completamente ciegas a este fenómeno, ciegas al género y ciegas a la violencia de género, porque los, las cuarentenas y los confinamientos... Para muchas mujeres se convirtieron en una trampa mortal, encerradas o cuarentenadas con sus agresores. Esto llevó a un aumento significativo eh, de la violencia hacia eh, las mujeres. Tenemos algunos datos en... Eh, para América Latina durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, que el 51% de las mujeres encuestadas en República Dominicana y el 44% de las mujeres encuestadas en Uruguay eh, declaraban, y, y ya que estoy en México voy a dar el dato de México, y el 41% de las mujeres encuestadas aquí en México declararon haber sufrido violencia sexual o violencia eh, física eh, en estos eh, momentos eh, de pandemia. Entonces, creemos que tenemos que eh, rápidamente seguir trabajando con políticas públicas que permitan superar esta pandemia que no es, eh, digamos, ocasional o ocasionada por un virus, sino que es una pandemia permanente de violencia hacia las mujeres. Con este tema quería terminar este recorrido específico de marzo, mes de las mujeres, más allá de que, como tú sabes, Gustavo, esta temática de género siempre está presente en nuestras columnas. Pero hemos dedicado los miércoles de marzo a profundizar en algunas, solamente algunas, dimensiones de las desigualdades de género. Karina, clarísimo lo, lo que tú planteabas y pensabas, ¿no? Digo, la, la dificultad que estas temáticas sean tratadas de, de manera acertada en los medios de, de comunicación. La cantidad de veces que eh, en muchos lugares vemos algo así como justificaciones o intentos de justificación de las situaciones de violencia contra las mujeres, digo, armando un circuito de, de cierta complicidad. Digo, me parece que no hay otra palabra ¿no? para, para llamarlo. Absolutamente. Se ha trabajado mucho a nivel regional con los medios de comunicación para sensibilizar en torno a este tema, a cómo se presentan las noticias y a lo que tú dices, a no eh, revictimizar y no invertir la carga de la prueba en los casos eh, de violencia hacia las mujeres. Pero queda mucho por recorrer porque lo más común aún sigue siendo el tratamiento eh, en el sentido que tú lo mencionabas. Desde Claxo estamos apostando también a trabajar en torno a este tema en todas nuestras áreas, en investigación, en formación, con formaciones específicas en torno a la violencia de género eh, y con formaciones específicas en acuerdo con organismos internacionales como la CEPAL eh, sobre cómo medir también eh, la violencia hacia las mujeres o la violencia basada en género. Es un tema en el que se ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer. Karina, muchísimas gracias por este encuentro. Siempre es eh, bárbaro que, que elijas el Infoclaxo para poder presentar las novedades como lo de la inscripción y que permita la posibilidad de que la gente se entere aquí en primer término de lo que va a suceder. Ya hay varios, realmente muchos mensajes este, que agradecen y todo eso. Así que muchísimas gracias. Entiendo que la semana que viene estás por aquí por Buenos Aires. ¿Esto es así? Allí compartiendo contigo ese espacio tan lindo de, que tienes de fondo que es el mural. Eh, estaremos, eh, sí desde nuestra casa de Claxon, Buenos Aires, el próximo miércoles, sin duda. Y estaremos siguiendo todas las alternativas de la preconferencia desde Chiapas, desde eh, México, de todo lo que suceda ahí. Bueno, Karina, muchísimas gracias por este encuentro y hasta dentro de una semana. Gracias, Gustavo. Y aquí, como tú dices, preconferencia en Chiapas, pre calentando motores hacia lo que será nuestra conferencia en Ciudad de México en dos meses y poquito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros. El anuncio, muy importante, estar atentos y atentas. Las inscripciones que comienzan, las inscripciones generales que comienzan el día viernes.